Bueno, uh, buenas tardes, ah, Peño. Bueno, Arracha al león. Tienes que decir en euskera. Arracha al león. Arracha al león. ¿Qué, Ay. ¿Qué significa eso? Eh, buenas tardes. Ah, bien, bien. Entonces... En euskera hay que integrarse con el idioma también. Sí, claro que sí, pero es bastante difícil. ¿no? Arracha al león. Teño. Arracha al león. A ti también. Bueno, uh, si podrás empezar, si, uh, puedes decirme tu nombre y quizá puesto trabajo en estos días y... Mi nombre es... mi nombre soy Peyo, Pedro en castellano, Pello en vasco. En, en, y mi definición o mi historia personal es de eso, de origen de un pueblo de Navarra, un pueblo pequeño, nacido en un caserío, mis padres eh, cuidaban vacas, ovejas, cerdos, animales en general, vivían de la agricultura y en los años 60 se trasladan a, a Guipúzcoa, de Navarra a Guipúzcoa, pues a la industrialización, y a, buja, a buscar me, eh, mejores condiciones económicas. Empecé mi vida política o sindical en el movimiento, eh, un movimiento que se llamaba Comitéac, que era un movimiento vinculado a, a ETA en esa época. Es decir, ETAG creó una especie de pequeño movimiento sindical en, en, en su entorno, porque ETA era una organización clandestina, pero no tenía muchos movimientos satelizados. ¿eh? Entonces eh, empezó en esos momentos a, a crear pues, pequeños movimientos en torno a su propio ideario político. ¿no? Uno de ellos era el sindicalismo llamado Comiteac, que era un funcionamiento muy, muy, muy directo, ¿no? muy asambleario y muy directo. Bueno, pues soy Chomingoñi Tirapu. En aquel tiempo, en esos años del 78, yo vivía en este pueblo, eh, trabajaba en la enseñanza y. <coughs> Y en concreto, en esos momentos, después de, de la muerte de Germán en, en Iruña, eh, bueno, se levantó todo Euskadi y yo pertenecía a una organización política de extrema izquierda, que era el PCML, y nos integramos de lleno en todo el movimiento ciudadano que se produjo como consecuencia de, de la muerte de Germán, que en realidad era un, un, un hecho más bárbaro del gobierno, en contra de la concesión de la amnistía total, porque, efectivamente, toda aquella huelga general se había montado en torno a, a que la amnistía fuera total, ¿no?, porque habían dado el año anterior una amnistía, pero que no incluía a todos los presos políticos, incluidos algunos de nuestra organización, que continuaron estando en la cárcel. Entonces, eh, aquí en concreto, cuando, cuando ocurrió el, el asesinato de Germán a tiros en, en Iruña, eh, ...todos los pueblos de Euskadi nos levantamos en protesta. El, a continuación, se agravó más la situación... ...cuando, después, efectivamente, eh, asesinaron a tiros también... ...a Joseba Barandiarán en Donosti. vamos a la empezamos, cantamos En la plaza, en la plaza. Pero en Inglaterra no, no, saben, no sabemos casi <risa> nada de estos sucesos. ¿no? Tampoco aquí se sabe mucho de Inglaterra. ¿eh? Esto es del 77 Ajá. y esto es del 78. 78. Esto es cuando se vació la policía, cuando se fue la policía de, de Rentería. Tomamos el cuartelillo, este soy yo también, ahí subido al balcón. Bueno, y luego está el libro, el libro mío, pues cuenta un poco ¿Sí? tres años de historia del pueblo. Bueno, mi nombre es José Iriarge, aunque en el pueblo y en el mundo de la política se me conoce con el nombre de, de Viquila, bueno, resto de un pasado de deportista. Y bueno, mi trayectoria política desde la clandestinidad ha sido bastante larga y ha tenido pues diferentes recorridos. Empecé mi militancia en la ETA de la época de la dictadura, allá por el 60. Luego en su, en su primera escisión entre ETA este Berri y ETA Sarra me quedé con, con ETA Sarra, Luego, sin embargo, en la segunda escisión entre ETA Quinta y ETA Sexta me quedé con ETA Sexta y ahí empecé una evolución a que, hacia lo que llamaríamos el marxismo revolucionario o las organizaciones de la extrema izquierda. Al final terminamos fusionándonos con la LCR y en Euskadi construimos EKI que era, digamos, la organización hermana de la LCR en el Estado Español. EKI en Euskera significa Liga Comunista y la Y, una cosa muy rápida antes de empezar. ¿Cómo perdiste tus ojos? La historia de mis ojos, este, lo perdí a los cuatro años, estaba quitando con unas tijeras un botón, con unas tijeras, y me clavé las tijeras en el ojo. Esto fue en el año 60. Yo tenía cuatro años de edad. Y esto me pasó en Rentería, en las fiestas del pueblo, en, una, en un incidente que, que produjo la policía. Eh, intentó asaltar una concentración en, en la plaza del pueblo eh, de defensa de la icurriña, de la bandera vasca. Entonces se generaron un montón de incidentes porque policías infiltrados de paisano agredieron a la gente, rompieron las fiestas del pueblo y se generó toda una dinámica de, de acción-represión, barricadas, luchas... Eh, defensa del pueblo contra la policía, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una de las eh, barricadas que yo estaba defendiendo, un policía de... me disparó con un bote lacrimógeno con una escopeta a 4 metros y me, dio, me tiró a matar. En realidad, me disparó a matar porque el bote lacrimógeno se tira en, en curva, ¿no? A, una, a, pues igual a 80 90 metros de distancia. En este caso, a mí me dispararon a 4 metros y me pegaron aquí en el ojo, en esta zona, me rompieron este hueso y el ojo pf, saltó. Oh, bueno. Entonces, actualmente, no tengo ninguno de los dos ojos. Y eso ocurría el día 10. Y el día 12, ya que había habido muchas movidas y todo eso, pero ya se creó la huelga general en rentería. Y a continuación, pues, bueno, ese mismo día hubo un acontecimiento muy, muy grave y es que 200 miembros de la Policía Nacional procedentes de Miranda asaltaron el pueblo. Asaltaron rompiendo tiendas, rompiendo los, los portales de las casas, quemando coches. Bueno, fue una barbaridad. Empezaron a destruir eh, cristales de los portales, de las tiendas, semeaban en los establecimientos, bueno, dejaron el pueblo eh, totalmente maltrecho. Pero por lo que se ve, eh, pues eh, algunos de ellos ya eh, se debieron de, de cansar demasiado y ello les produjo pues, hambre, ganas de comer, y como no les debían de haberle suministrado la comida suficiente, se dedicaron a... Bueno, ...a entrar en pastelerías, etcétera... Y... Las fábricas aquí funcionaban... ...o la estructura de representación sindical... ...era el sindicato vertical... ...es decir, era una estructura... ...organizada por el, por el franquismo... ¿eh? ...para tener controlados a los trabajadores... ...y eh, tuvimos que empezar a sustituir... ...todo el, el movimiento sindical del franquismo... ...con asambleas representativas la democracia directa. Intentamos llevar a las fábricas la democracia directa. Entonces empezamos a plantear que los trabajadores tenían que tener su propia comisión representativa escogida en asamblea no y las votaciones a mano alzada. Todos esos días, lo que ocurría, todo se pasaba a la asamblea del pueblo que se celebraba aquí. Por eso se ha traído aquí. Aquí arriba subíamos los que interveníamos. En la asamblea se organizaba todo. ...no solo la defensa del pueblo... ...con las barricadas y con todo... ...sino incluso se organizaba... ...pues distintos problemas que había en el pueblo... ...incluso urbanísticos... ...porque se, se organizaron incluso... en ...comisiones o grupos de trabajo... ...para todo, esto en realidad era el ayuntamiento... ...aunque el ayuntamiento está allí... ...pero en realidad la asamblea... ...en esos momentos hacía de ayuntamiento... ...hacía de, de los responsables del pueblo... Y de, ...y de los problemas reales que había. La asamblea era... Pues lo que en tiempos clásicos solíamos decir una especie de un pequeño soviet a escala local o, un, o si se quiere un consejo de pueblo con capacidad para influir en la política. De hecho, en aquella época tenía más capacidad de decisión que el ayuntamiento. Pues la, la, el funcionamiento básico de, lo, de los movimientos políticos es inicialmente... Eh, contactos, pequeños contactos, eh, gente de confianza, se le va llamando a determinadas reuniones. Eh, se utilizaban mucho los locales de las iglesias en esa época. Otro sistema de, de infiltración política eran las misas de juventud. En esa época se pusieron de moda las misas alternativas a la iglesia oficial. Entonces se hacían pequeños círculos donde se cantaba, que cualquier cosa era interesante para generar un tipo de activismo y de, de vinculaciones políticas. O ¿no? sea que estas, esas primeras asambleas eran pues, asambleas, digamos, eh, no solo convulsas, sino muy precarias, porque empezaba la asamblea y igual a los 20 minutos te llegaba la Guardia Civil cuyo cuartel estaba a 400 metros. Siempre solíamos poner alguna barricada y vigilancia y tal para prevenir que nos cogiese de sorpresa, pero bueno, conforme fuimos masificando y cogiendo confianza, cuando ya se empezó a asambleas de dos mil, tres personas, pues aguantábamos tres y cuatro horas, y si la guardia civil venía, pues se montaba. La, la Mari Morena. Bueno, una de las cosas era lo de la defensa del pueblo porque efectivamente había habido no solamente el asalto por parte de estos 200 eh, policías sino hubo muchas intervenciones de antes de, de policías y tal y cual y entonces decidimos que el pueblo lo íbamos a defender con barricadas y que esas barricadas las vamos a defender con lo que haga falta con cócteles motos, con lo que hiciera pero no nos iban a tomar el pelo de más entonces yo formé parte del grupo de organizar pues la defensa de las barricadas, pues desde preparar los cócteles Molotov para que todo el mundo supiera cómo se podía hacer un cóctel Molotov sin que eh, al tirarlo se falle. No, no iban a fallar. Los cócteles Molotov no fallaban. ¿Y teníasteis problemas con infiltración desde la policía o el Estado? Sí, sí, constantemente teníamos problemas. Muchos militantes tenían que huir, eran detenidos, gente que se iba a Barcelona, a Galicia, a Francia, constantemente caían células, y no, aunque no caía toda la organización, pero la policía tenía todos los datos, o por eso, bastantes datos para haber hecho un seguimiento previo, y luego la represión y la tortura era muy importante. Era muy importante. Yo estuve detenido en el año 82, nueve días en la DGS en Madrid, en la Plaza del Sol. A mí me ponían un casco militar en la cabeza y me pegaban con un bate de béisbol. Y me decía que, que cantase y que dijese dónde estaba lo que les interesaba. O sea que la represión nunca, la tortura nunca ha no. finalizado en este, en este estado español. ¿Qué era el papel de los nacionalistas como este en todo esto? Hombre, los nacionalistas tenían un poco sus propias reivindicaciones, pero en general no todos los nacionalistas, teniendo en cuenta que ha habido nacionalistas y sigue habiendo nacionalistas que son de derechas, y que entonces muchísimos problemas del pueblo no los entienden de la misma manera que los puede entender pues, un, un trabajador o alguien que tiene muchas más carencias que no alguien que procede de familias muy acomodadas, de la aristocracia vasca y que esos son también nacionalistas ¿eh? pero lo, lo que era el sector del, de nacionalistas pues, sí, radicales estaban integrados no. porque, haciendo un inciso de ETA se puede decir muchas cosas. Se puede ser todo lo crítico que se quiera. Yo lo he sido siempre. Nunca he estado de acuerdo con su actividad militar desde que cambié de línea política. Pero es evidente que en la época de la dictadura eh, la gente veía a ETA como un referente de lucha contra la dictadura. No solamente porque habían matado a Carreo Blanco y, eh, sino también por la cantidad de presos que había aportado, etc. Entonces una parte de la población siguió... Eh, viendo a ese mundo como referente y más cuando la transición le frustró tanto porque desde aquí, visto desde aquí para nosotros la transición fue un proceso político eh, auténticamente fraudulento y frustrante no quiero decir de que no supusiese un cambio eso es evidente, <ríe> negar la realidad es de imbéciles pero el que se diese un cambio político que transformase una dictadura en una democracia parlamentaria eh, eh, y al final con ciertos contornos de esta, de, del estado de, de bienestar que hoy está siendo desmantelando, no era eso por lo que luchábamos, por lo que luchábamos miles de personas. La dinámica de lucha militar genera toda una situación de situaciones muy difíciles y muy complejas. Por ejemplo, muchos detenidos en las cárceles que hay que visitar. Hay que enviarles dinero, hay que enviarles alimentos, hay que viajar a verles. Eh, luego, en los pueblos se genera una actividad de solidaridad con los con los presos, con los detenidos. Entonces, a partir de este tipo de, de situaciones, es, hay una frase que decía que cada detenido genera dos militantes o dos personas solidarias, ¿no? Eso. Eh, exponencialmente genera una dinámica impresionante es decir, de todo tipo de personas familiares familiares de presos amigos hermanos compañeros de fábrica etcétera etcétera entonces eh, las detenciones aquí han sido un dinamizador de conciencias impresionantes la represión ha generado más conciencia que la propia dinámica de de, de, de, de confidencialidad o de búsqueda de militancia. Es decir, la, la, la, la, la, so, la, la represión era tan brutal por parte de la, de la policía eh, que generaba toda una dinámica de, de, de apoyos y de solidaridades. ¿no? Mm. bastante fuerte en solidaridad con, con Germán Rodríguez que fue muerto en, en, en Miruña y, y bueno pues después de una de una huelga general que duró cerca de una semana o todo esto pues bueno el ayuntamiento bueno eh, se, se hicieron unos plenos y tal y decidieron pues darle el nombre a a la plaza que hoy día se denomina Joseba Barandieran. Esto es un recuerdo de, de todas las peñas de Pamplona, eh, en homenaje a Germán y a Joseba. Entonces, cada uno tiene un pañolito, lo pusieron en un cuadro y pues, desde entonces está ahí. Se llevaban dos días de diferencia de cuando mataron a Germán a cuando mataron a Joseba. Y bueno, eso recuerdo que pues, se lleva aquí, pues eso, treinta y pico años aquí. Yo recuerdo que antes de los sucesos de, de Iruña, del 78, hubo unas detenciones por parte de militantes de, de ETA. Hubo algún, al, algún, algún, algún muerto, eh, dentro de las Fuerzas Armadas también hubo algún, algún muerto, eh, un enfrentamiento armado y hubo una, un, unas detenciones. Entonces, eh, ahí se generó también pues, la, la solidaridad de la, de la gente de izquierdas para, para pues, de alguna manera, condenar esos enfrentamientos y, y, y todo lo que suponía. ¿no? Eh, en realidad, fue una, una pancarta la que, la que originó toda la, todo lo que es la entrada a la Plaza de Torres y toda la masacre que, que, que hubo allí. Fue una, una, una pancarta que ponía... Eh, la libertad de los detenidos eh, ¿Qué pasó? Pues que aquella pancarta yo creo que, que tenían muy muy estudiado el tema que para entrar a, a saco a la plaza y, y a disparar como, como, como lo hicieron eh, pues para dar un escarmiento a, a toda la, la población de Iruña, que a la vez también estaba muy bien representada por, por, por, por toda la, la comunidad autónoma o Euskal ¿no? El sentimiento ese de, de, de, de solidaridad de, con, con, con, con los presos de la organización. ¿Y ¿Qué, qué pasó entonces? Después, si, después si... de. Bueno, pues aquí las la noticias volaron. En eh, fiesta de San Fermín es pues, eh, aquí en los pueblos limítrofes de Quipuzcoa también hay fiestas. Entonces, pues bueno, cuando se originó y se conoció la noticia de la muerte de Germán, pues rápidamente se juntaron las asambleas de los pueblos, en San Sebastián, en Rentería, en muchos pueblos. Y bueno, pues ya al día siguiente ya se convocaron ya manifestaciones y, y, y fue cuando ocurrió el trágico suceso de San Sebastián. ¿no? Yo no. os puedo contar, eh, nosotros me acuerdo que quedamos aquí a la mañana, eh, Joseba, otro amigo y yo, <coughs> estuvimos aquí un rato a ver qué pasaba y tal, de aquí directamente nos fuimos a Rani. Eh, ya vimos que había gente que, bueno, pues que había salido a la huelga, otros que no habían salido, se hizo una pequeña pues una pequeña manifestación o lo que sea por allá viendo un poquito intentando animar a la gente a ver si salía no salía y de aquí directamente nos fuimos, nos fuimos a, a, a Donosti, San Sebastián y prácticamente en ese momento estaba concentrado un poco el el follón un poquito estaba concentrado ahí en la cuesta de Aldapeta que la Policía Nacional tenía Tenía puesto una barrera ahí, estaban todos los jibes y toda la gente allá tenía una barrera puesta. Y 50 metros enfrente había una barricada de parte nuestra, eh, o sea, estamos hablando de 50 metros más o menos. Eh. Y allá es un poquito donde, donde unos tiraban pelotas de goma, los otros tirábamos piedras y lo que sea, que no les cogíamos ni para Cristo ni para nada. Ahí está. <ríe> y ese tiraje a Joja, pues que estaban ahí, aquellos tirando pelotas o algún bote de humo y tal. Yo recuerdo que casualidad, bueno, había momentos que salías de la barricada y te, te ibas a, a la calle Urbieta, pues te ponías allá y te, te... Recuerdo que estaba hablando con un familiar mío y en eso que un, oí un disparo y salí corriendo. Entonces fue cuando Olivia yo se va con un. Con una bala en el pecho. Bueno, y lo que estaba claro es que ahí se le veía a un poli, en las fotos se ha visto a un poli, o sea, disp o sea no disparando, sino apuntando directamente a alguien que en ese momento era yo. O sea, ya no iban a dispersar nada ni a no sé qué ya no era un juego, ya iban a cargarse directamente a alguien. Porque se ve perfectamente en las fotos, creo que no sé si está por allí, sí, sí, sí, sí. directamente como, como hay uno que está durante un buen rato eh, apuntando a alguien. ¿Eh? Y es cuando, o sea, le pegaron aquí en el pecho y lo dejaron, vamos, no, no terminó nada. Yo cuando subí a la residencia ya, ya estábamos muerto Tampoco sabemos, nunca ha pasado nada, el que disparó ahí no se sabe quién es, ni se sabe, ni se sabrá, ni nunca se preocuparon absolutamente nada de, de, de pedir responsabilidades ni nada. Ahí o se tapó policía, el tema sí. y ya está, se acabó. En aquel entonces era el ministro Martín Villa, Martín Villa en la cual dijo que los asesinatos los cometía a ETA y los suyos eran errores. ¿Entiendes? Pero bueno, como estas muertes ha habido otros y tampoco pasa nada, no hay justicia para. Hay justicia solamente para los meta. Entonces, claro, en el año eh, 64, bueno, la acción que, que hubo, por ejemplo, en Ondarra, así que al principio fue que en la iglesia, de la bóveda de la iglesia, este, cayeron eh, icurriñas. Icurriñas pequeñitas. Icurriñas pequeñas. Entonces, es, las primeras detenciones que hubo en Ondarra fueron a raíz de eso. Porque, nada más que eso. Nada más que, bueno, pues cayeron icurriñas eh, de, en la iglesia. Entonces esa fue la bueno es pues una acción sí, ¿no? o sea, como ponerle una corriña en, en una torre o lo que sea pues, y a partir de eso tuvieron las detenciones las primeras detenciones y fue cuando tuvieron por primera vez Andoni. se sí. fueron eh, las, las corriñas que echaron y después hicieron también las pintadas contra el franquismo. Entonces por eso en chico ¿Qué pasó cuando se detuvieron, detuvieron en el caso? La, la, prim la primera, como ha dicho eh, mi hermano, la primera detención fue en eh, 1964. Estuvieron tres días allí, torturados a la comisaría. Le pegaron fuerte porque le, le vi yo en el cuartel. El, pol el policía que... que me dejó libre, primero me pasó donde estaba Andoni. Me dijo le, le hemos tenido que pegarle porque se ha portado mal. Porque no les decía nada o por lo que sea. ¿no? Y a partir de eso pues claro, estaba ya, se metió totalmente él, estaba metido en, en ETA. Entonces, bueno, eh, la, luego la, la segunda sí. detención fue en 1968. En, en agosto. Entonces lo llevan al cuartel de la Guardia Civil de Zaraz y allí le tienen durante ocho días. Ocho días, ocho días a base de torturas total. O sea, él, él, él, él dice que él pasó también luego. Y bueno, eh, y luego, eh, después de ocho días, le pasan a la, a la, a la cárcel. Uh -huh. y entonces, ya a la cárcel de Martutene de San Sebastián. Y él ya creyó que aquello, bueno, el infierno había terminado ya. Sin embargo, día ¿sí? al día siguiente le sacan de nuevo y de nuevo le llevan a la comisaría, bueno, a otro cuartel de Sebastián y le tienen otros 14 días de tortura. ¿Y qué forma de torturar había? ¿Qué formas de torturar? Formas? Pues antes, por ejemplo, él contaba, según cuenta él, antes era la base de golpes, de, bueno, la comisaría de Bilbao, por ejemplo, la base de golpes. Allá ya empiezan torturas muy refinadas. Por ejemplo, el quirófan, que le ponían una mesa, bueno, a Miquel también, que le hicieron sí, eso? Sí. Le ponían una mesa sí. y, bueno, el... es una, bueno... Es una tabla de carpintería, como una mesa de estas, pero más estrecha, y te atan, te ponen desnudo y te atan, te atan por las piernas, por las piernas, con una manta y después con cuerdas. Tienes la mitad, el, el medio cuerpo... Medio cuerpo para afuera y medio... Mirando hacia arriba. Y medio ¿no? o sea, atado, que... mirando, mirando para arriba. Y estás colgado para atrás. Y se pues sí, levanta sí. por la cabeza y te empuja. Y te hacen, y mientras me estaban pegando, bueno, a mí, a también yo no contaba. ¿no? Sí, pegando eso. en la planta de los pies, con un palo. Venga, uno todo, todo el día, pum, pum, pum, pum la, todo el tiempo. Y los otros, arriba, abajo, arriba, abajo. Yo terminé con esto, con eh, toda la cintura todo en, ensangrentada. Bueno, y luego los también eh, la, la bañera, sí. que tampoco se conocía prácticamente. O sea, sí. antes no, no había esas. Entonces, el que manejaba todo ese sistema de esas torturas refinadas era el Jesús Muñecas. Jesús Muñecas Aguilar, el capitán de la Guardia Civil que luego entró en contejero y compañía en esto, en el Congreso de los Diputados, cuando en el 23F uno de ellos era ese, pues este le hizo también la bañera, que la bañera me hizo también a mí, que consiste en que bueno, primero lo primero que hacen, bueno, a mí a mí que tal, lo primero que hacen, te llevan a la comisaría y te desnudan. Entonces si ahí ya te rebajas de una forma que Luego ya te sientes totalmente, o sea, o sea sin, ningún, sin ninguna defensa ni nada. Entonces le hicieron la bañera, que consiste en que te atan con una manta y tal, y luego te meten la cabeza, entre cuatro o 5, te meten la cabeza hasta no. que prácticamente te ahogas. No, no, no en, agua... en, en, en, en una bañera con, con agua negra. O sea, que pues no tienes que tragar mucha agua. A mí me hicieron también, y Andoni también le hicieron. O sea que prácticamente. Te ahogas. O sea, yo no perdí el conocimiento totalmente, que luego, cuando me sacaron, ya me echaron allí y tal, y estuve o sea, echando agua y tal, y poco a poco. Pero, lo, lo, lo, Antonio no ha sé, no, no contado los detalles, pero le hicieron la bañera. Y también estuvieron durante muchas horas colgados desde el tercer piso, cabeza abajo, en un hueco de, del patio no sé cuántas horas contaba él, pero... Y o sea, es entonces ah, cuando le... Amanezándole, cuando... amanezándole de que si no contaba lo que les preguntaba a ellos, contaba eh, los nombres de sus amigos que andaban eh, allá fuera, que les, que les iba a cortar eh, la cuerda, amenazándole con un cuchillo. Y a pesar de que luego pasó otros 14 días en otro cuartel él decía que el, lo horrible fue el sí, Sarabs. Sí. Lo más el terrible que, que, es que, sinula, que pasó. El que se sí. Y sin un árbol de ahor también le hicieron. Sí. Y luego, este, el... cuando llegaron a Zaraos y nosotros supimos que estaba en Zaraos, pues fuimos a preguntar al cuartel a ver si estaba Andoni y estaba allí. Y bueno, nos hicieron esperar un rato y luego apareció en Muñecas y nos llevó a donde estaba Andoni. Y es cuando le vimos cómo estaba. O sea que. Totalmente ensangrentado, con la misma ropa que le habían detenido. Prácticamente no se le conocía la cara, no se le conocía. O sea, venía luchada totalmente y era bueno. ¿Y lo que os dijo el, el capitán de Muñecas? Ah, bueno, es, sí, os dijo, cómo está. Es, eh, es lo que le pasa a uno que no, que no colabora. Si no colabora, es lo que le pasa, lo que le ocurre. O sea, y luego, ese mismo, el capitán Muñecas, esas muñecas me torturaron a mí y me torturaron a mí. Torturaron. A mí me hicieron primero, o sea, eh, primero te desnudan y me ataron con una manta desnudo. Te atan con una manta mojada, esas de la mini marrón, esas mojada y sucia. Te atan desnudo, atar y con la cuerda te dan vueltas, vueltas, vueltas, vueltas. Una bañera que estaba en la esquina con agua sucia de vómitos y de todo había. Y te tienen la cabeza solo. Y todo estás atado. Te agarran entre 4 o 5. Te meten la cabeza. Y y ya estás. Ya no puedes. Te ahogas, no puedes. O sea. O sea que, y yo me acuerdo. O sea que... Eh, primero tienes esa sensación de ahogamiento. Ya empiezas a traer. Te sacan otra vez. Te sacan y otra vez. Y al final tú piensas y qué pasan. Y me acuerdo que me desaté. En una de esas me desaté. Me desaté y, pum, y salí. Y me volvieron a atar, y esta vez sí que no te vas a soltar. Y me ataron por el. O sea, que esto, una cuerda por el cuello. Y te metido ya. Y ya no sabía qué hacer. Y hice, eh, me hice el muerto, incluso me hice el muerto. O sea, que no voy a hacer ni, ni que trago ni que estoy y tal. Y ahí quito, paro, pero nada. Y, y en otra de esas también intenté pegarle con la cabeza a la bañera a ver si salía de ahí y sí, ya en esas, pues sí. ya, ya, y ya de ahí pasé, de ahí directamente, ya me pusieron colgado. Mm. O sea, me pusieron para no dañar, me pusieron unos trapos. A mí no. A, Messi, a mí sí, me pusieron unos trapos tramos. y me pusieron colgado. Y balanceando y a la vuelta, ¡pum! De vez en cuando. ¡pum! El vientre. En el vientre. el vientre. Y balanceando. Y después, o sea, y todo era seguido. Yo no sé cuánto tiempo tardé, pero no sé si fuera una tarde, pero. Pues, no sé, tres cuatro horas, así. y la siguiente, y después de tener colgado, colgado, a agachar, haciendo flexiones. A mí no me hicieron flexiones, A mí eso. me hicieron flexiones y después el quirófano, lo último que me hicieron, aquello, el quirófano. O sea, que... ah, y a mí, eh, cuando antes de, antes de llevarme a la sala de tortura, bueno, al, a la carpintería, la carpintería, me enseñaron, me dijeron, ven aquí, ven aquí, va, va, va, pásale, sácale a ese. Y estaba Ángel Echani el que, estaba, que le mataron luego. Le, le acababa, estaba detenido ahí también. Sí, y le también, habían torturado. Yo también le vi. Sí. Y me sacaron. Pues y estaba, mira, mira, mira cómo te vas a quedar si no colaboras. El otro estaba, estaba... Hecho, hecho un trapo. O sea. Yo salí impresionado de la personalidad que tiene, por ejemplo, el torturador Nato, que, que no se sé, ni se enfada ni se inmuta y te está torturando, te está golpeando, te mete la cabeza en la bañera. Por ejemplo, este es el típico, el, el muñecas es, es eso. O sea, otro va a recibir, pues se, se enfureció y me pegó con el martillo y me, me hizo una herida en la cabeza. Pero este no, este impasible. O sea, tranquilamente, como, como están tomando un café igual igual. O sea, una cosa increíble. O sea, de, entonces yo dije, ojo, estos son... Esto tiene una personalidad muy... Tiene que tener una cosa o sea, muy extraña porque, como claro, una persona normal no es capaz de pegarle, estarle torturando a la una que está atado, totalmente atado, de manos y pies. O sea, pero este sí, y hay otros también. Ahora le hemos metido una querella a este y a otro torturador, por las torturas que le hicieron a Donny y a estos dos también. Está, que está querellado y a ver... Sí, pero el, el Estado, yo creo que no, no podrá, no, no puede reconocer que, que había torturas sí. porque la tortura no se hacía con los individuos, o sea, la tortura estaba organizada, o sea, sí. Sí. y todo el respaldo de todo el aparato del Estado, sí. o sea que, entonces, claro, no puede reconocer y si no reconocen, claro, a los de ETA le dicen que reconozcan, que se arrepientan, que pidan perdón, bien, todo eso, estamos de acuerdo en que han hecho unas barbaridades impresionantes y eso lo que han vivido eso pues aquellos tienen un relato que nosotros tenemos el otro y claro eso si no reconoce bueno hay, hay una lucha popular y también hay una lucha amada sí. entonces y cómo pensáis que afecta la lucha popular la lucha amada era, era ¿Util en ciertos o difícil o okay. qué qué os parece yo, yo eso es eh, eso es algo personal <risa> <risa> incluso no. cada uno pensará. en algo claro, claro. bueno yo te, creo te, en eso también tenemos cada uno tiene su relato diferente seguro claro claro. <risa> claro, claro. No, yo personalmente creo que eh, al principio, pasal, eh, al principio eh, era algo necesario eh, crear algo contra el franquismo, una, una lucha armada al principio, cuando, pero después, eh, yo creo que después de la transición, eh, ya, claro, no, no, no sé exactamente decir, yo creo que este es el momento o este es el momento. No, eso suele ser poco a poco. Entonces, o sea, esto, eso suele ser y cada uno lo ve indistintamente. Claro. Sí, sí, sí, sí, en el propio ETA, eh, claro. el, los políticos militares dejaron antes las armas. Para aquellos, terminó allí, y empezaba otra época. Para estos, pues ahora ha terminado. Claro. Para los de ahora. Entonces, hay, cada, uno, cada uno lo ve distintamente. Sí. Yo, personalmente, a veces... O sea, cuando nosotros... Eh, bueno, hemos pasado todo esto en la familia y todo eso, y claro. Era normal que sintiéramos odio a la Guardia Civil. Claro, era como una guerra. Era como una guerra. Entonces, claro, sentíamos odio. Entonces, incluso, yo, claro, es un horror decir, pero claro, nos alegrábamos de que le mataran a un guardia civil, por ejemplo. Es una, una cosa tan inhumana de que te alegres de que le maten a una, a una persona, ¿no? Pero claro, estábamos en. en el, había dos bandos, o sea que ellos y nosotros. Entonces, la represión que habíamos vivido. Es lo que, lo que nos hacía sentir eso. O sea, lo que pasa es que luego ya, después de la transición, aquello fue cambiando poco a poco, y los partidos políticos y tal. Y entonces ETA también, luego, claro, ETA antes pues, mataba pues, a guardias civiles, militares y tal, pero luego, eh, luego empezó a matar periodistas, eh, eh, concejales y tal, aquella era, aquella era otra pero al principio, al principio, o sea que, lo que he dicho, o sea, casi es una cosa inhumana que, que, que te alegres de que le maten a, a una persona. Pero, claro, la, la situación era tal y la opresión era tal que, claro, ellos y nosotros, o sea. Después eh, conseguí ejercer mi, mi ilusión de sacerdote obrero, porque estuve 10 años como organista con escuelas de los y coros, y vino jubilado, un sacerdote, un sacerdote hijo de don Darba, que había estado en Venezuela y era organista. Entonces me dije, esta, esta es la mía, le voy a decir al parco que le pongan de organista al, al venezolano, y yo voy a ir de Cura Obrero a Caminaspi. Caminaspi es un poblado nuevo, es a la entrada de mi de Martina, ahora mismo es Tisis y una serie de casas eh, blancas, blancas, y eran en un poblado de marineros. Y allá, pues, se ejercía esa trazadora. Una chabola, el, camp el campanario fue la. Eh, un poste de iberotubero de electricidad que estaba jubilado eh, y ahí allá de la campana y pues un chamizo en la iglesia a veces fue escuela eh, iglesia y de todo de todo sí. Este es alzale, alzale, alzale, alzale, es el mote, porque se utiliza mucho el mote aquí, eh, casa. el nombre de casa Íbamos en grupos de tres personas, porque estábamos en estado de excepción, y bueno, cuando salimos de cenar, pues ya salíamos en grupos pequeños, porque no podíamos ir en, en grupos grandes. Y coincidió que en el último tramo, porque nos paramos en el pueblo también, en el último tramo para ir al, al 34, eh, íbamos juntos, eh, uno del equipo, de Motrico, Stanis Arasqueta, eh, yo en el centro y arriba. Eh, y, y ya cuando nos estamos acercando al cuartel por, por la acera contraria, salió una guardia civil con capote y todo y nos hizo una seña con la mano. Y entonces, tal y como estábamos, ¡tac! nos dirigimos a la iglesia. Eh, me decía, me decía, me decía ¿de qué caras Me dijo, eso, me, me acuerdo. Yo y... No vi nada, pero... Había una pequeña acera, no era tan grande como la de ahora. Subimos a la acera y... Venimos por allí, nos dio una señal, donde viene ahora, y ahora ahí está. Y, mira. No, tal y como estábamos, tacatacata, taca, taca, taca venidos para acá. La acera llegaba más o menos hasta aquí, la acera. Estuvimos aquí y... ¿Usted pues quién ha llamado? Pues nos dimos la vuelta... y y ¡pum! tiro Aquí había un el traslúcido Todo está así. Así. Tres segundos. Y al día siguiente nos llamaron... Vino a la orden, vino a la guardia civil a casa y nos citaron en... El... En el mismo cuartel al día siguiente. Y bueno, nos, eh, el, ten, el, comandante del puesto, el comandante del puesto nos dijo claramente que, bueno, estaba el asunto claro: que había habido una agresión de, de Arriola al, al Guardia Civil y que, bueno, que no cabía ya hacer una denuncia a un, a un, a un muerto y que no, creo que, que bueno, que declaráramos y que como estaba instituto tan claro, que declaráramos a la vez. Y claro, le veía allí a sus padres, a los padres eh, sin ni un hijo ya, y siempre me acordaba de lo que decía, eh, nos decía siempre, cuando estábamos hablando, de, y, pues siempre estábamos hablando de qué hacer, qué estudiar, qué trabajar, en qué trabajar. Y él siempre re, eh, me recordaba cuando hablamos al respecto, siempre decía si es que vivimos, si es, si es que vivimos si es que vivimos y... Si... Bueno, supongo que no. Por eso, por eso nosotros, yo escribí eso ¿no? es... la historia negra negra y profunda de un asesinato bien amañado y la prueba es que el disparo, y mira aquí, ¿eh? no salió en el corazón, el brazo, ¿eh? el brazo ahí tenía, pero para mí lo gordo, es lo, gordo, lo grave de todo esto es el esfuerzo que hizo la Guardia Civil en Tapar aquel. ¿eh? Y, y montar el tinglado de que se la había balanzado etcétera Eso sí, sí. Y que no había ni un trasfondo lo demuestra que no hubo contra nosotros. También además, eh, bueno. se les escapó de las manos. No sé es lo que intentaban, sí, sí. pero pues se les escapó de las manos. Taparro, no, taparro. Nosotros, que éramos estudiantes, 18 años, eh, bueno, pues ya no había administraciones, estaba prohibido, en la que ya andábamos de tres en tres. Eh, pero era, fue mucho más profundo, eh, esto lo sabe mejor que yo, sí, Manuel sí. Que no daba tu. Por desgracia, me ha tocado vivir eso. Me ha tocado vivir. Eso, yo cinco veces he tenido ese cuartel. Y el otro, por donde pasé peor, no, eso el Capitán Hidalgo, fue famoso aquí, el Capitán Hidalgo. El, el Capitán del de, Guardia Civil de, de Garriga. Tú no estuviste en la cárcel de Zamora, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Puedo sí, sí, contarme un poco? Eh, primero, una cosa con eh, el castel de Zamora, ¿sí? Eh, sí, sí, Es, es un castel solo para es ¿no? Sí, sí. Y, y por, qué, por qué es eso? Bueno, empezar. a ver, en la cárcel de Zamora, es una cárcel normal, corriente, pero un pabellón un destinaron a los sacerdotes solos. ¿eh? Como la iglesia tenía un, con, tenía un, concordato. un concordato con el gobierno, ¿eh? el gobierno tenía esa diferencia de que había que detener a un preso, se le detenía en una cárcel propia, en un sitio propio distinto, separado de todos los demás, yeah. separado de todos los demás. Sí. ¿Y por qué...? Y, porque, y, y lo bueno, la razón era, la razón, sí, sí, la, la razón era... Eh, estaba en Camañas y una tarde vine a un funeral, eh. la Virgen, el día de Virgen Pilar celebraba por todo lo alto, ponía una imagen en el altar mayor de la parroquia con banderas españolas y todo el boato. Eh y luego celebraban su misa propia al mediodía. Pero ese día coincidió que había un funeral de una familia normal de más coincidente, era familia versal Yo fui, como va a tomar parte en el entierro, cuando vi aquello dije, me cago en la mar, esto, esto no podemos dar a, al pueblo, esto... ¿eh? Y le dije a don Pedro, al párroco, le dije a don Pedro, ya ve que ahora hay un funeral, un funeral que no tiene nada que ver con la política y por lo bueno, menos tapen las, las banderas aquellas españolas. No me hizo ni caso. Al cabo un rato volví y vi que estaban las banderas allá. Entonces yo mismo le dije al sacristán, oye, por favor tapa que es. Y el sacristán me hizo caso, tapó. Bueno, pues no hubo un incidente más Y me multaron Puse una multa de 25.000 pesetas. Y como entonces los sacerdotes no pagábamos multas Lo que hicimos fue Pues íbamos a En vez de la multa Era un mes de cárcel Entonces yo pasé el agosto del año 68 Todo el agosto En eh, Zamora por esa razón, ¿eh? por esa razón. Ese, mi, mi delito. ese fue el primer viaje. Y luego, ya en el año 69, el año 69, ya eh, pusieron en marcha la ley de excepción en Vizcaya. Y, y, y en las dos redadas, sacerdotas Era ley motif. Otra cosa curiosa para que veáis cómo, cómo, cómo funcionaba aquello. ¿no? En eh, el año 69 se sacaba una revista en Euskera, Kilikili, Kili, una revista para niños, ¿eh? con los dibujos. Y, y en la revista Kilikili Kili aparecía un mapa de Euskal Herria, Euskal Herria sur y norte. Pues mi denuncia fue que en mi casa encontraron veintitantos ejemplares de la revista Kirikiri que exhibe un mapa de marcado matiz secretario y separatista. Y por eso fui yo a la cárcel. Y estuve tres veces en la cárcel, por esa razón. Bueno, luego por ser cura pues me sacaron luego me juzgaron y encima me condenaron a tres a tres años y a tres años de carga tres años tres años, tres años de cárcel no tuve no, no me torturaron ¿eh? no me torturaron en ese caso claro estaba la cosa evidente bueno pero ya después el año 85 85 más tarde una madrugada, una, una mañana ya estaba trabajando yo en el puerto de Ondalva. voy a trabajar a las ocho al taller, y ya, guardias civiles, movimientos raros. Bueno, resulta que me detienen y detienen a, un, a unos patrones y a unos marineros de Ondalva. Y se daba la circunstancia de que estaba refugiado allá un chico de Ondarva, eh, ocho antes, el kirch, todavía continua detenido. Bueno, inventaron, el capitán Hidalgo famoso inventó una fábula, y era que había estado este, este patrón. José Mario, ocho antesana, había estado con su primo allá. Su primo le había dado armas y había traído a Ondarva, y esas armas me las había entregado a mí en el muelle de Ondarva. Bueno, pues yo pasé dos días en el cuartel de la salva. La salva no sabía qué pasaba, nadie me decía nada. Al tercer día apareció el capitán Hidalgo, el teniente de Ketio, y me dice: Ya te hemos preparado, ya le hemos preparado un sándwich, ya se puede despedir para unos cuantos años de Ondarva. Y claro, luego, a los días siguientes, vi que precisamente al patrón, José Mario Ocho Antesana, al patrón de ese pesquero de Ondarva, le achichararon. Le torturaron salvajemente, tan salvajemente que José María Ochoa Antesana nunca fue ya lo que antes había sido. ¿Eh? Te mandaremos la relación de todos los que han sido detenidos y han pasado por el cuartel de la, de la de la Guardia Civil de Honduras. Es impresionante, impresionante. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. en este momento no recuerdo la cifra exacta, no os diría exactamente, ¿no? Pero son, pero son más de mil, ¿eh? Sí, sí, sí, sí sí, sí, sí, sí, sí, son... más de mil. Y cosas gordas y torturas, torturas, bueno, torturas en el cuartel ese, precisamente lo que queremos es en la parte exterior donde murió coldo Arriola, ¿eh? pues vamos a colocar un poco ahí un, un panel para recordar en me tortura toda. Aquí se ha torturado. ¿Eh? Y años y años y ¿eh? ¿Eh? años. Cada, cada, cada, cada historia de torturas hay impresionante. Ya digo, yo para mí ha sido lo mínimo. Donde pasé, pasé peor fue, eh, y allá me torturaron, en el cuartel de la, de la Guardia Civil, ...en Milbo... ...allá, allá... ...allá, allá y por qué no ¿eh? querían que yo firmara... ...pues, todas las cosas... ...de, de la amnistía, fíjate... ...eh, y, pues si todo esto ya está... ...está amnistía. ...bueno, pues... ...se, se, se entró la, la... ...el canguelo... ...y me dieron... ...momentos antes de salir... ...una paliza impresionante... ...nunca eh, He eh, recibido, y precisamente por eso, porque yo me he a firmar aquí la declaración, porque esto está en ¿Eh? Si está en ¿por qué tengo que declarar esto? Amén, amén. Haga sucede cuadrilla, mosquetero franciscio. Amén, sucede cuadrilla. Ancho, esta bestia está chida. ¿Dónde está una semana antes de matarle, yo me saqué a estos. Semana. Eh, tenía un baile, un baile de asco. ¿Y cuántos años ¿Aquí? Mira. Yo, yo tenía cuatro. ¿Cuatro? ¿No me ayudó a eh. Ella diez y él nueve. Entonces eso fue en... Él estuvo detenido en 1964 y en el 1968 eh, estuvo también detenido. Y después en 1976 estuvo también detenido en la cárcel de Zaragoza. Pues, ¿no? Le decían que pertenecía a banda armada y que él tenía guardadas armas en este local donde estamos ahora mismo, cosa que no era cierta. Pero bueno, le andaban buscando, porque él era amante de Euskal Herria, de la euskera, y todo lo vinculaba a Euskal Herria. Y para ellos eso era pues ser un, un rojo separatista, lo que ellos decían, ¿no? Que rompía lo que, lo, que, lo que ellos no querían. Y él lo expresaba abiertamente, sin esconderse de nada. Entonces, estaba en el punto de mira de hecho, desde que éramos críos, muy habitualmente solía venir la policía a casa. Cuando éramos unos críos, también pusieron un artefacto en el mismo local aquí, pusieron sí, una, bomba, una, una, bomba una bomba en el año 76 sí. o 77. Yo no, estaba en Zaragoza detenido y mi madre estaba embarazada sí. de mí. Es cuando, cuando pusieron un artefacto y estallaron en el local. ¿Hubo muestras o...? No. la triple A. Estaba, estaba, estaba cerrado. Estaba cerrado. Eh, ellos de madrugada abrieron. Entraron eh, y hicieron. pusieron la bomba y luego se marcharon. Y eso lo reivindicó la triple A. Siempre, siempre estaba buscando. ¿Y quién? Pues, pues pago con mi marido. Que si a la cárcel, que si allí, que si palizas, que si al cuartel de Hongarroa y nada. Sí. Por eso era, pues, para ellos era un ser que les estorbaba Al sí. final, pues vinieron porque no se callaba. Sí, así. Tenía sus ideas. Una noche, así sí. vinieron, vino uno, pidió un, eh, un trago, dijo, esto, eh, ¿me pueden guardar que voy a venir un poco más tarde? Sí, sí. Le retiraron. Y él, aquel trago sacó para ver dónde estaba mi marido, en qué situación se encontraba, porque el que estaba fuera tenía que matarle. Y el que estuvo aquí bebiendo el trago ya salió y le explicó pues dónde estaba, en qué posición estaba. Y estaba ahí sentado. Y al entrar, ya con la metralleta ya preparada, casualidad, estaba él hablando con una prima de él, una prima de Maraquina, Noelia. estaba ahí. Y claro, al, al verles entrar así ya con la metralleta ya, para disparar. La prima pues empezó a correr y mi marido se levantó. Quería, pues no sé, desaparecer o ahí o allí, o, o, pero no le dieron tiempo. Y allí mismo le echaron pa, pa, pa, pa, hasta ocho. Le dieron, se cayó ahí, ya estaba tumbado. Y en el suelo, mientras estaba ya así, ya muy, muy muerto o medio muerto, le dieron la yogular. El tiro de gracia. El juez me dijo luego eso. Le dieron el tiro de gracia y la dio Porque todo lo demás fue enfrente. Y ya estaba ahí. Le cogimos, en un coche un amigo nos llevó y al ambulatorio, porque todavía como respiraba, dijimos, igual le, le hacen algo. Y ya cuando le pusieron en la mesa, ya para verle, ya estaba muerta. Pero ya sabía que venían a por él. Sí, sí, sí. Tenemos el testimonio de Nolia, la prima del padre, que es nuestra tía, que también fue herida, pues esta nos ha contado pues eso que cuando entró el chico estaba a, a por el trago al padre ya se le cambió la cara ellos estaban hablando del viaje de Perú de Noelia que había vuelto y Noelia me decía que el padre no le estaba atendiendo a ella que ya estaba en otra historia y es cuando él ya era consciente de lo que le venía encima y ya pues empezó a esconder o a moverse y el que pues tenía ya, el presentimiento de que sí, el chico él, que había estado enfrente de sí. él era su, el que le iba a matar. El que, es que le iba asesinado. a matar. Él ya sabía eso, él ya lo había percibido. Entonces vio la muerte. Sí. Y esta, la, la que está aquí, esta estaba a la puerta recogiendo los billetes. Y esta la, a, a, la, a la salida le dieron un tiro. A ah, Paquita Urrasaki, a otra. Noelia sí. también estuvo... Sí, ingresada. Espera. ...ingresada casi, casi de muerte. Y estuvieron en la UBI las dos. Sí, sí, dos meses en la UBI y dos en planta y sí. un año de baja estuvo en Noelia. Sí. ¡Oh, sí! sí. Ya sabes muchas <riende Against expectations> cosas, ves. ver, bueno, bueno. ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! Ya lo habéis, habéis explicado cómo la AAA... Ay, uh, eh, de, ...todas las amenazas que se habían recibido sí, previamente... Pues yo creo que les molestaba esta persona les molestaba porque era una persona que de buen hacer, de buen corazón, de, de, de, de buena comprensión, porque la imagen que hay, algunos creen de que sí. aquí hemos convivido de todo. Su, sus ideas se las explicaba tranquilamente a, claro. a, a de información, tranquilamente, tranquilamente. No solamente, el capitán de la Guardia Civil solía venir todas las noches en una época, todas las noches. ¿No pasar? ¿Sí? ¿Sí? Todas las noches, a venía todas las noches a, la, a su hora, venía, estaba aquí, bueno, se sí. tomaba una copa y luego se marchaba. Y los de información entraban aquí mismo, aquí no. mismo, con él, hablando, tranquilamente les explicaba sus, sus teorías, sus ideas. Mm. Se los explicaba tranquilamente. Pues de, de ahí viene toda la historia, toda la historia. Y para mí, él, en conversaciones privadas que teníamos con él, él sabía perfectamente que cualquier día le iban a matar. Él lo sabía. La habéis enseñado bien sí. todavía cómo se sí, ha sí, conservado? Sí. Se hizo una reforma aquí. Sí, Lo más grande que que que de esta no persona diga, era que eran el... el... era de una mentalidad abierta, aparte de sus ideales que podían ser versales fuertes y todo lo demás... ...es que podía hablar con cualquiera... ser era una persona... ...todo corazón... ...y aparte de todo eso... ...era una mentalidad muy abierta... Eh, ...era... ...es más, por eso te he dicho que... ...la época esta del 76... ...hasta el 80 y... ...tantos... ...han sido los olvidados... ...claro, luego... A, a, ...con el tiempo pues eh, cada uno habrá cobrado lo que ha cobrado, lo que, pero te quiero decir que han sido los auténticos sonidos. No sabemos nada. ¿eh? O sea, ¿El, o resto, el, el resto, pues no Lo, lo que de, sí sabemos de, el es, es el miedo que te han intentado. ¿eh? Y el miedo es una cosa, era una palabra muy... Bien, ¿no? El miedo es libre. Y esos reflejos con el tiempo se te notan. ¿eh? puede ser más agresivo en un momento dado o, o combatir el miedo con una agresividad. ¿no? Puede ser una persona y, sin embargo, no eres así, porque no me acuerdo que... Lo que aquí está fallando es, desde el año 69, 69 hasta el 80 y algo, hasta que aparecieron los GAL, eso es el hueco que falta. Es decir, y en Honduras tenemos Coldo, Gisa y sí, sí, sí, Ángel, sí, sí, sí. que están en, en, esa, en esas fechas, que nadie no sabe quién los ha matado. Yo he conocido, porque Ángel en la cárcel... No en la cárcel, sino en la comisaría en, en Donosti. Joder, ¿qué, Chanis? ¿Qué? Cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? Yo, como son mi vida, ¿no? yo, a ver, todo. Ya nos odiarás y tal, porque las hostias que tenemos metido, ¿qué va? No, no. Yo, sí, hombre, si nos vemos en un sitio de estos, yo, os invito a un trago. Que sí, efectivamente. Era así. Efectivamente. Coincidimos en Donosti en un sitio donde una barra como de aquí a ahí, así, y yo de frente porque coincidimos, era una, una discoteca muy conocida de Andalostia, era. y efectivamente, no. Bueno, si no te importa la ronda de sus señores y tal, y le vinieron, hombre, Chanis ¿qué tal? No? Lo que tuvo ese señor, lo que tuvo ese señor de corazón y de todo esto, eh, tuvo, como decía este, cuando, de invitarles, por supuesto, porque aquellos... Realmente no eran culpables. Los culpables ya sabemos quiénes son. Siempre ya sabemos quiénes son. El que ejecuta no es el culpable normalmente. ¿Eh? El, que, el, el que ordena esas ejecuciones que está detrás, esos son los culpables. Y eso es lo mismo que en estos momentos lo está aconteciendo eh, en, en nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Venganza? ¿Venganza de qué? ¿Eh? Este señor nunca ha sido vengativo. Nunca. Eh, siempre ha dado la mano a todo Dios, pero pidiendo respeto. Por eso era querido, por todos los sitios. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en la cama dormidos cuando pasó todo eso. Por el ruido ya empezó a correr, a coger el teléfono, ya intuyes, cuando eres crío ya sabes que algo mal va. Y empezó a subir gente a casa. Los vecinos también entraron a casa. Yo recuerdo que me llevaron a casa de la vecina del primer piso, pero yo no quería. Yo quería estar con mi madre y con mi padre, y a casa, y a casa, y a casa. Yo reaccioné al de horas. Fui y me llevaron a la casa de los tíos, a la otra punta del, del piso. Casa de la abuela, sí. Estaba bien. allí y al de ya cinco horas o empecé a, a devolver y a vomitar yo y a sí. sentirme mal y me tuve que entrar a casa y ya estuve aquí. Y le vimos, le vimos en casa, sí. al final le vimos, así sí. como en las así. Fotos. Y Empiezas a dar vueltas a que volviese todo al día anterior, a, a que pasasen pues, un día, o dos, o tres, o al de tres meses también dices, joder, ya podía haber sido, ¿no?, como hace tres meses. Y así pues, y al final llevas pues, un montón de años. Esta zona pasa como desapercibida, no, o sea, no, no desapercibida, sino joder, hemos hecho esto de estos tíos, son tan duros que siguen, ni han llorado ni. ¿Qué es así? No, muchísimas gracias. Nada.